Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Lucas, para quienes no me conocen, soy ayudante de una de las comisiones de Laboratorio 2 de, bueno, de la facultad. En, esta, en este momento la idea es mostrarles un poco cómo, cómo funciona esto de los formularios para aquellas personas que por ahí no vieron ningún ejercicio por ahí terminado o algunas cosas que, que por ahí pueden hacer o algunas cosas quedaron en duda. La intención es mostrarles un poco cómo funciona y que, y que puedan elaborar sus propios ejercicios y demás. Lo único que creé hasta el momento para este ejemplo, para este mini ejemplo, es un formulario. ¿sí? que es el, En realidad es un proyecto de tipo WinForms en Net5. En este caso le puse el nombre UI a la, al proyecto. También me quedó el nombre de la solución. O sea, vamos a cambiar a la solución ya que estamos. Vamos a poner ejemplo ejemplo forms así queda más claro y vamos a explicar un poco cómo, cómo funciona antes que nada vamos a decir que bueno que los formularios están compuestos por dos clases a la hora de crearlos el form tiene la extensión .cs pero si vamos a ver código vamos a ver que tenemos dos partes acá ¿no? tenemos el, el modificador partial o partial que lo que hace es que una clase esté compuesta por dos partes al menos. ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que la clase va a estar partida y va a estar manejando diferentes tipos de cosas en cada una de sus particiones. En este caso, por ejemplo, tenemos la parte del código ¿sí? en cuanto al manejo de, del formulario. Pero tenemos otra parte que es el designer, el form1.designer.cs, por ejemplo que lo que contiene, cuando expandimos este region vamos a ver que tenemos el método InitializeComponent. El mismo InitializeComponent es el método que está dentro del constructor del Form1. En este caso el constructor, el Form1, lo que vamos a ver es que tiene por defecto la llamada de este método. Este método lo que hace es instanciar todos aquellos controles que se encuentran en el formulario, por ejemplo. Si yo voy al diseño del formulario y voy a ver, cuadro de herramientas, ¿sí? por si no lo tienen, eh, esa es la forma de llamarlo, yo puedo agregar elementos o puedo agregar controles al formulario, por ejemplo el botón. Vamos a buscar un botón, o directamente acá escribimos botón y lo agregamos. El botón es un componente, ¿sí? es un componente, es un objeto en este caso, como es un objeto, tiene ciertas características, tiene propiedades, tiene eh, sus características, vamos a hacer más, más simple todo. Entonces podemos editarlo de la misma forma que el formulario. Si yo quiero editar, por ejemplo, en el formulario el título, lo que se ve arriba, me paro sobre el formulario, le hago botón derecho propiedades, y ahí veo todas las cosas que yo puedo modificar del, del formulario, en este caso, por ejemplo, su nombre. Vamos a decir que se llama, vamos a hacer un login hoy login se llama o frm login le podemos poner podemos ponerle por ejemplo acá abajo al texto al título si ¿sí? es el texto del formulario vamos a ponerle form... formulario login me parece vamos a poner el formulario login y van a ver que automáticamente se modifica cuando yo voy al designer acá arriba van a ver que se modifica lo que yo le pongo. ¿Ven? Se cargan acá los textos, la información. Por ejemplo, si yo le quiero modificar el nombre al botón, vamos a ponerle btn-loguear eh, no sé, o log eh, login vamos a ponerle. Y en el texto vamos a ponerle eh, login. Si yo guardo esto y veo al form 1, Van a ver que automáticamente me actualizó el valor que tenía. Razón por la cual, si yo vea las propiedades, botón derecho propiedades sobre el, sobre el, el botón. Vamos a ver que tiene cambiadas las cosas. Mi recomendación es que no se cambie acá. ¿sí? Esto no lo toque nunca de acá. Vamos a dejarlo como estaba. ¿sí? Botón 1 y botón 1. Acá le cambié justo el formulario también. Entonces siempre configúrenlo desde las propiedades para evitar problemas. Entonces vamos a poner login. Form login ahí arriba esto lo vamos a dejar así y el botón botón derecho propiedades y le cambiamos cómo se llama cómo se llama btn login y en el texto vamos a ponerle logearse ahí está también podemos poner podemos agrandar el botón si sí, vamos a hacerlo no vamos a hacer UX acá en este caso entonces vamos a ponerle cualquier cosa Y vamos a, por ejemplo, modificar un poco el tamaño de la font. Por ahí podemos subir el tamaño. Entonces vamos a hacer esto. A ver, vamos a poner acá y vamos a ponerle 20. Ahí está. Ahí me gusta un poco más, se ve un poquito mejor. Botón loyarse, excelente. Pero qué pasa, si yo ejecuto esto. Y le hago clic al botón loguearse, ¿sí? En mi formulario. No hace absolutamente nada, eso es porque el botón no tiene asociado por el momento, hasta el momento, hasta este preciso instante, no tiene, no tiene logueado nada, no tiene absolutamente nada para poder operar, ¿sí? no sabe qué hacer con esto. Razón por la cual le damos botón, le hacemos doble clic al botón loguearse y automáticamente eso lo que crea es un método, en este caso que va a reaccionar a cada vez que le hagamos un clic. Esto es un evento. ¿sí? ¿Qué quiere decir un evento? Un evento quiere decir que cuando tenemos una reacción a algo, ¿sí? en este caso a un, a un clic, por ejemplo, de un control, se genera un evento que básicamente es qué es lo que va a hacer ese botón al percibir el clic. ¿sí? Detecta un clic porque está creado el evento y la acción que va a hacer ese clic la tenemos que codear acá. Si yo borro esto o si lo comento simplemente y voy al, al botón, al, perdón, al formulario, automáticamente se rompe porque si vamos a esta línea, a este error que me muestra acá, van a ver que me dice que hay, una, hay un evento que no está pudiendo ser manejado. Básicamente me está diciendo que acá el clic de ese botón no se encuentra lo que tiene que hacer ¿sí? para eliminar eso. Vamos a comentarlo y van a ver que si vamos al formulario automáticamente revive. ¿Por qué? Porque estamos manteniendo la referencia. En este caso estamos eliminando que vaya a buscar algo que no existe. Si yo lo descomento y voy a la clase y esto también los descomento, van a ver que esto se arregla y también funciona. ¿sí? Entonces, yo en este caso vamos a hacer un message box, por ejemplo, y vamos a poner... Eh, login Vamos a hacer un messagebox.show Y ese messagebox.show Lo que va a hacer es mostrar en la pantalla Que al presionar el botón ¿sí? Cuando yo lo presiono Van a ver que puedo ver un mensaje Y esto tiene una acción ¿sí? Está funcionando Pero que pasa La idea de esto no es que nos quedemos acá Porque básicamente no es mucho Pero vamos a intentar hacer un login sencillo ¿Y por qué hacer un login? Porque en realidad, para a la hora de hacer el, la aplicación, estaría bueno que tengan un poco la noción de cómo se van manejando ¿sí? la información entre medio de los formularios. Ahora tenemos uno solo creado, razón por la cual van a ver que si vamos al program.cs, este archivo automáticamente nos dice que instanciemos un form login. ¿sí? ¿Por qué un form login? Porque el form login es ahora como se llama la clase. Yo acá no le cambié el nombre vamos a que coincida frm login de esa forma o bien podemos también cambiarle el nombre van a ver que ahora sí me coincide el nombre de la clase con nombre acá no desde archivo vamos a cambiarle el nombre vamos a ponerle formulario login si ustedes lo cambian desde acá Va a tirar una un alerta, va a decir, che, ¿seguro que le querés cambiar el nombre a todo? Sí, le pongo que sí y eso me lo actualiza en todos los lugares donde yo quiero utilizarlo, inclusive en el program. En el program, el archivo program es el entry point. ¿Qué quiere decir esto? Es por donde va a arrancar la aplicación. Entonces como ustedes tienen un application.run y adentro está instanciando un objeto, está instanciando un formulario, porque los formularios en definitiva son objetos. Razón por la cual se llama a su constructor y el constructor lo que hace es inicializar los componentes necesarios que, que, o sea, los componentes que necesita ¿sí? para dibujar las cosas. O sea, necesito un botón, necesito un no sé, un combo box, necesito un rich text box, necesito un label, necesito un text box, necesito varias cosas. Todo va a estar en este método. Y este método, cuando apretamos F12, es el método que les había mostrado antes. Es este. ¿Sí? Entonces, yo en este caso tengo el botón clic dado. Vamos a hacer, en este caso vamos al formulario login y vamos a agregar dos textbox. Textbox 1, textbox 2, les vamos a cambiar las propiedades, vamos a venir acá arriba, dice botón derecho, propiedades, vamos a ponerle eso que quede con defecto, donde estás, defecto, acá, default, era esto. Nombre, el nombre es cómo lo vamos a ubicar esto en el código, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar el objeto o el control? Vamos a decirle que se va a llamar textbox, ¿sí? tb textbox guión bajo, y acá vamos a ponerle un nombre, vamos a decirle user. Y en el de abajo, vamos a hacerle clic, propiedades acá, en este caso, y acá vamos a ponerle tb guión bajo de textbox bajo pass, por ejemplo, para hacerlo más corto. También tiene algunas cosas bastante interesantes, NET5, en este, en, este nuevo, en esta nueva versión que estamos trabajando, que creo que NET Framework no la tenía. Si hacemos clic sobre el botón y vamos acá abajo de todo y buscamos Placeholder, fíjense que yo tengo seleccionado acá, no tengo por categoría, sino que lo tengo por orden alfabético, por eso lo puedo ver en ese, en ese formato. Entonces, Playholder, yo acá por ejemplo le puedo decir al TV User le puedo poner ingreso usuario. Y lo mismo puedo hacer en el de las contraseñas. Puedo poner ingrese password. Y a su vez arriba en el password chart le puedo decir qué es lo que quiero que me ponga por cada letra o por cada carácter que me ingresa. Entonces vamos a probarlo. Ingreso usuario. Está muy bien. Y cada uno de los caracteres me los pone como una contraseña. Entonces está funcionando bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de hacer que ingresando alguna condición, ¿sí? algunos parámetros, alguna información, nos deje loguear o no. Entonces vamos a venir acá y vamos a decir, por ejemplo, si this, quiere decir este formulario, el formulario login que está instanciado, el que estamos viendo, punto, Tv-user punto text ¿Por qué text Porque como es un objeto, si ¿sí? el textbox es un objeto, tiene un montón de características. Tiene el tamaño, tiene la ubicación, tiene dónde está el, el tamaño de la letra, tiene el color, tiene el color de fondo, tiene un montón de información, si es visible, si no es visible. Uno de ellos es el text. Y el text hace puntualmente referencia al contenido que tiene, ¿sí? al texto que está escrito sobre él. Entonces acá vamos a hacer que de este usuario, text igual igual, vamos a poner si es Lucas, así como está, y al mismo tiempo, this text. es igual igual a ASD123, que esto me muestre usuario logiado. Y si no, que me muestre incorrecto. ¿sí? Usuario no válido para esta app. Así está. ¿sí? Entonces, en este caso, si eso sucede, vamos a la UI de vuelta. Y vamos a poner nombre de usuario Lucas sd123 me logueo y me muestra usuario logueado quiere decir que funcionaron mis credenciales si yo le cambio información y le pongo loguearse me dice que el usuario no es válido uy perdón ahí usuario válido no válido para esta aplicación pero si el usuario no es válido tal vez tendría que contenerse tendría que mostrar ciertas cosas por ejemplo podría limpiar el contenido del textbox vamos a ponerle string y vamos a hacer lo mismo con el texto que es lo mismo que ponerlo vacío, ¿sí? es lo mismo hacer string.empty que hacerle esto. No cambia nada, es más, se lo voy a mostrar para que vean que funciona. Usuario no válido, cuando le doy a aceptar se, limpian, se limpia la información entonces ya vimos que el login medianamente funciona yo acá lo estoy hardcodeando por tal razón está funcionando está haciendo lo que tiene que hacer de una forma bastante precaria pero funciona al menos ¿sí? yo también podría hacer por ejemplo acá en el login podría hacer un array de usuarios podría crear la clase usuario en una biblioteca de clases ahora lo voy a intentar hacer en no sé si ahora pero tal vez en otro en otro video. Mejorar esto, podría crear una biblioteca de clases, eh, podría poner un array, podría poner una lista, un diccionario con usuarios y demás. Y después lo que podría hacer es buscar si eso es válido o no es válido acá. Y eso estaría bastante bueno para hacerlo y es más fácil porque podemos manejar más de un usuario. En este caso usuario logueado alcanza, entonces ya estamos. Pero en realidad no estamos nada porque la gracia del login es que si yo logueo me pueda ir a otro formulario me muestre otro formulario, otra información. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a venir, proyecto, botón derecho, agregar, formulario de Windows. Pueden agregar nuevo elemento y después buscarlo, yo en mi caso, formulario de Windows Forms, más fácil, más directo, más easy. Y acá vamos a poner menú. Menú principal vamos a ponerle. Le voy a agregar. Y eso me va a crear automáticamente un nuevo formulario, que se va a llamar menú principal. El cual lo único que vamos a hacer es agregarle, por ejemplo, un label. Botón derecho propiedades. Y sobre el label le vamos a poner bienvenido. Si no, vamos a ponerle menú principal. Menú menú principal, para saber qué es ese. Y en la font vamos a cambiarle el texto, el tamaño. Vamos a ponerle 50. Sí. Y también ya que estamos le cambiamos el tipo de letra. En for, en for color. Eh, rojo, rojo me suena a error. Pero está bien. Ahí está. Bien. Menú principal. Vamos a intentar que desde el formulario del login podamos llegar a ese formulario. Lo lógico sería ¿sí? que esto sucediera cuando esto es válido. El usuario logueado. Para lo cual... Vamos a ir al menú principal, vamos a ver el código del menú principal, botón derecho ver código, y le vamos a prestar atención al nombre de la clase, porque como los formularios son objetos, vamos a hacer prestarle atención a eso. Entonces vamos a ir al menú principal, perdón, al formulario login, al botón loguearse, y en caso de que esté logueado, vamos a crear un formulario de esos, vamos a instanciarlo. Entonces vamos a hacer menú principal, menú es igual, a new menú principal y vamos a crear un objeto del tipo menú principal que este menú principal en realidad es un formulario ¿Sí? mi pecado acá si quieren pensarlo de alguna forma por temas de, de convención es que en realidad todo lo que son formularios deberían aparecer con frm adelante de formulario entonces vamos a cambiarle el nombre menú principal botón derecho eh, menú principal botón derecho cambiar nombre y le vamos a poner frm menú. Apreto enter. Me dice querés cambiarle todas las referencias. Le digo que sí. Y eso me actualiza en todo el código. Y como este formulario me quedó desentonado. Vamos a hacer lo mismo. Botón derecho sobre el formulario login. Acá en los archivos. Cambiar nombre. Frm login. Le ponemos que sí. Y automáticamente ya estamos bajo la misma convención. Frm login, frm menú. Ahora con el menú, lo que vamos a hacer, ¿sí? porque hasta acá está creado el formulario, pero ustedes no lo están viendo. Está creado en memoria. Está creado como un formulario. Lo que pasa es que no le estamos diciendo mostrate. Para decirle mostrate, vamos a eliminar este message.show, pues ya no viene a caso. Y lo que vamos a hacer es menú. Punto, menú. Menú. Punto, ahora sí se me apaga el auricular cada tanto. Menú.show, así como está, para decirle mostrate. Entonces vamos a hacerle clic en la Y si yo ingreso Lucas y abajo ASD123, le pongo logarse, me abre el menú principal. ¿sí? Pero me deja vivo los dos formularios. Por lo tanto, yo lo que tendría que hacer es, una vez que muestro el menú, este menú, el menú, voy a decir que este formulario, es decir, el FRM login, el login, vamos a hacerle un hide, que lo oculte, ¿sí? ya está, no lo necesitamos más ese formulario, vamos a hacer esto así, vamos a hacer lo mismo, lucas, a sd 123 loguearse y automáticamente paso al menú principal, fácil, ahora, en este, caso, en este caso, lo que yo estoy haciendo es decir, ok, si yo vengo mostrando el menú principal, por ahí puedo, puedo decir qué usuario quiero mostrar en el menú principal, ¿no? ¿Cuál es el usuario que quiero que, que se muestre? Para poner un mensaje de bienvenida, mandarle alguna información, algo. Bueno, eso se hace muy fácil, porque en realidad, si vamos al formulario menú, el formulario menú, por ahora, lo único que tiene es un constructor este. pero en formulario menú por ahí puede recibir un string un string nombre usuario como valor para asignárselo a algo entonces podríamos decir por ejemplo por ejemplo no, vamos a aprovechar la sobrecarga mejor, esto lo vamos a dejar así y vamos a hacer una sobrecarga de constructores constructor y vamos a decirle que reciba un string nombre user sí. Pero acuérdense que tiene que llamar sí o sí al formulario por al, perdón, al constructor por defecto para poder inicializar los componentes. Si no, no vamos a poder. En este caso lo que vamos a hacer ahora es decir, ok, yo si tengo por ejemplo, this. Punto, teníamos un label al cual no le cambié el nombre. Vamos a ir al menú al formulario menú. Menú principal, botón derecho, propiedad. Label 1 me quedó. Qué mal el nombre. Vamos a ponerle label, lb, guión bajo mensaje mensaje y ahora lo que vamos a hacer es ese label contiene menú principal por defecto entonces le vamos a decir acá que this .label text sea igual a lo que tenía antes más y le vamos a concatenar de una forma bastante fea solamente por fines didácticos lo vamos a mostrar así ya hemos visto mejores formas de concatenación en clase. ¿sí? Pero bueno, le vamos a poner esto. Y de esta forma le vamos a actualizar el mensaje al, al formulario. Vamos a mandarle un parámetro. Que, ¿Cómo hacemos esto? Vamos a hacer esto. Formulario menú lo dejamos del lado izquierdo de mi pantalla. Del lado derecho vamos a ir al login. Y vamos a tratar de llamarlo. ¿sí? Para llamarlo... Lo que vamos a hacer es, acá mismo, en el constructor, le vamos a pasar el valor de lo que tiene el textbox en ese momento. Entonces se va a llamar automáticamente este constructor. Es más, este hasta lo podemos poner privado. Tranquilamente, para evitar problemas. Porque si yo me olvido de esto, claramente estoy dejando sin información al, al, al formulario y yo lo necesito. Entonces de esta forma, inclusive si lo dejamos privado a esto... Y acá le mandamos el textbox, la información del textbox. Si yo ejecuto esto, vamos a ver que tengo. Lucas, ASD123, lo voy Arce y me dice, bueno, menú principal Lucas. Tuve ahí un problema de tamaño del formulario, por el tipo de letra, pero fíjense que yo le mandé la información que yo quería. ¿Sí? Esta es una de las formas, esta es una de las formas, otra de las formas puede ser mediante un método. Yo también podría decir, bueno, yo creo el formulario. Lo puedo crear vacío. Podría dejar esto como público. Esto no lo, no lo uso. ¿sí? Lo dejo comentado ahí, no me sirve. Y lo que podría decir es directamente hacer un public. Void. Void actualizar mensaje que reciba un string, string nombre, nombre de user, y en este caso podría copiar incluso este mismo texto, así podría ser exactamente lo mismo, ¿cómo hago para pasarle la información? bueno, la información se la paso acá, menú, punto, actualizar mensaje, y le paso el texto. Vamos a ver qué pasa con esto. Lucas. ASD. 123 2, 3. Lo Y de todas formas me lo sigue mostrando. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer el show. Va a mostrar todos los objetos como están compuestos. Y el mensaje que yo le estoy cargando. Antes de hacerle el show. ¿sí? Antes de dibujarse. Yo le modifico el mensaje original en esta línea. ¿Sí? En esta línea, en, este, en, esta, ay, perdón, en esta clase de acá a la derecha, y después le hago el show. Al hacerle el show, muestro todo con los valores actualizados. Eso es como yo quiero. O esto es una breve introducción de cómo hacer para yo pasar la información a un formulario. ¿sí? Lo mismo puede pasar al revés. Pero eso ya lo grabo en otro video, así no se hace este muy extenso.